bueno, hola gente, entonces vamos a retomar eh, aquí el curso ahora lo que vamos a hacer es cerrar estas pestañas no las vamos a necesitar, cerramos esto por aquí vamos a también a crear una nueva carpeta ya en este caso yo tengo esa carpeta que se llama Angular dentro de esa carpeta voy a crear mi nuevo eh, proyecto vamos a colocar pues el nombre que más nos guste yo en este caso voy a crear una carpeta con el nombre de eh, biblioteca ¿listo? ya ustedes lo harán con el nombre de su eh, proyecto listo ahora lo que voy a hacer es abrir Visual Studio Code y voy a cargar la carpeta listo lo tengo por aquí perfecto, la selecciono y listo, aquí ya pueden ingresar, como pueden ver yo tengo en este caso Visual Studio Code en español y si quieren ustedes también configurar en español por aquí en la parte de arriba les estaré dejando un enlace o la tarjetica para que vayan al video y puedan hacer la configuración para que puedan utilizar Visual Studio Code en español listo listo, perfecto, aquí yo estoy dentro de biblioteca pero ahora vamos a abrir la consola y aquí ya estamos dentro de Angular Biblioteca, pero entonces yo lo que quiero hacer es devolverme más bien. Voy a empezar de nuevo esta configuración. Voy a darle aquí a abrir carpeta, me va a parar directamente mejor aquí en Angular. Esta carpeta la voy a eliminar. Pongo el aquí en Angular, selecciono la carpeta de Angular. Listo, ya estoy dentro de Angular. Aquí tengo una carpeta con el primer proyecto demo que, que regularmente... Eh, se crea y lo que voy a hacer entonces ahora sí es abrir la consola y estando en la carpeta de angular para iniciar nuestro proyecto vamos a escribir ng new para crear un nuevo proyecto y aquí si sí, le voy a colocar el nombre a mi proyecto biblioteca listo le doy enter perfecto aquí me dice que si desea agregar el el routing de angular le voy a dar que sí, más adelante lo vamos a utilizar y aquí me dice cómo vamos a utilizar las hojas de estilo si vamos a utilizar hojas de estilo solo con CSS o lo vamos a utilizar con sas o con Less. listo para bajar las dependencias me gustaría utilizarlo con sas si ustedes de pronto no saben sas este va a ser el momento para que lo aprendan es muy sencillo de utilizar lo vamos a hacer muy muy muy básico Igualmente vamos a, vamos a escribir el código en SAS Y les voy a mostrar la compilación a código CSS Por si ustedes quieren pues, eh, manipular eh, los estilos también lo puedan hacer ¿Listo? Igual no vamos a tocar mucho CSS lo no vamos a apoyar de gusto Vamos a utilizar prácticamente los estilos que vienen por defecto Pero en tal caso que necesitemos hacer alguna modificación Yo en este caso lo voy a hacer con SAS Ustedes lo pueden hacer directamente con CSS Solamente selecciona la opción le doy enter, espero a que se descargue todos los paquetes, y componentes y dependencias, y se nos genere nuestro eh, proyecto bueno perfecto aquí ya Angular terminó entonces de ejecutar, ahora como vamos a ver si hablemos, desplegamos biblioteca aquí ya están todos los archivos que ha creado precisamente la configuración inicial eh, vemos aquí también pues están los iconos resaltados con los eh, maquitos los iconos de melos entonces para inicializar nuestro servidor le escribimos serve y le damos enter y esperamos a que eh, se nos ejecute en este caso nos dice que no encuentra ningún proyecto angular para el cual ejecutar el servidor y es que como eh, no me había percatado que estoy parado en la carpeta angular y no estoy en la, directamente en la carpeta biblioteca entonces le doy cd para entrar a eh, la carpeta biblioteca cd eh, en este caso escribí bi y le di tab porque ya inmediatamente lo reconoce y le doy enter ahora si sí, estando adentro puedo ejecutar el ng -surf. y aquí solamente esperar a que se haga el despliegue y me ejecute eh, mi servidor en el navegador eh, actual entonces, yo en este caso estoy utilizando el Firefox developer entonces directamente en él me va a hacer la configuración inicial listo perfecto entonces aquí como podemos ver ya terminó la compilación aquí vemos la url que nos está dando un localhost 4200 le damos control clic el, eh, el aplicativo nuestro aplicativo que nos ha creado angular listo como pueden ver ya nos crea pues un, como un demo un pequeño demo tenemos un, un header eh, tenemos un contenido aquí central y de todo esto lo vamos a eh, eliminar y vamos a hacer nuestro propio aplicativo listo en este caso nuestro aplicativo pues no va a contar con el logueo ni nada, ni nada de, de políticas de seguridad sencillamente vamos a eh, insertar, registrar, a insertar modificar, eliminar, consultar información de nuestra base de datos que vamos a crear con Firebase y ese va a ser nuestro crew para este aplicativo listo ya de pronto más adelante le podemos crear el login y podemos también utilizar los métodos de autenticación por medio de la librería aut0, AUT0. y con eso pues tendríamos mm, un plus más eh, algo más que aprender eh, o, o dejaremos como para una segunda etapa del curso listo listo, entonces ya estamos listos para iniciar nos veríamos entonces en el próximo video en donde vamos a iniciar ya eh, vamos a empezar a cargar lo que sería la librería de bootstrap y vamos a empezar a modificar este template que tenemos aquí inicialmente vamos a eliminar todo esto y vamos a empezar a construir nuestro, eh, nuestra estructura entonces nos vemos en el próximo video